Satepa, José de Arimatea, okitlatlautito en Pilato, maquicawili, makiwika y cuerpo Jesús, nin José Okatka y Momachtin Jesús, sanichtaka, porque okitmaquiliaya en tiopish judíos te. En Pilato, maquicawili José, maquiwica en cuerpo. No iwan Nicodemo, non se yuele o motlapowito iwan Jesús, o can y cuerpo Jesús. Igual que que mi sepuele, igual kilo a y camirra, igual aloe. O quite cuerpo Jesús, igual que ke que y cazotzolte, no no quimma que mi judíos te, iscuacokinite en mi lengua. Canico que crucificaros que Jesús, okatkase huerto, igualitexnon huerto, miquetecochli. Kana yamaka okitoka ya. Ompa okitoka ken Jesús porque en mi amo o okatka de Jerusalén y guan y En domingo, semiquinal mi yotoka, María de Magdala Oyaka no okitoka ken Jesús. Igua iskua kokalakito, okitak yokachisken del no no kikamatsactoca en mi y o motlelo María, y guoya no Pedro, y Juan Juan, non Jesús o quitla sotlaya, y guauquimili. y cuerpo toteco Jesús, de camiquetecochle, y guamo ticmati canoquicaguato. Pedro y Juan, o y o quitato miquetecochle, sancica o haya pero Juan o motlelo que Pedro. Iguachto calakito calaquito Juan on la chisque Iwo kimita solte pero macho calak Sanima okalakikon con pedro Iwo calactiwitske camiketecochli Lleno Iwa o kimita canso solte Iguan paokatka Iwan o melito kan Jesús Iskoya okatka isquaco Juan o Calac, camique tecochli. Igual o tlan el tokak. Porque achto, ayamo o y tlacuilol el Dios. Jesús moyolitisquia de camiqueme. Isquaco y momastizcagua o mocopke inchacha. Pero María de Magdala, o moka kaltempa, chocatok, y nakaslan inacastlan o choca toca, o que mita come ángelte y Kaimlaque istak. Ninte ángelte o eguatoca, canasto o wilantoca y cuerpo Jesús. Se y quiquazontla y wokse y xitla. In ángelte o Siwat. Si huatl. Tleca Ye o mili. Porque o y cuerpo no teco. Iguamo nikmaticano que caguato. Isquakisco o mili. O mokopki ken Jesus en Jesús, on pa moketok. kishma ko Jesús. Izkwako, Jesús o kitlahtlani. Sigwat. Sí, Tlekati choca. María o chamonon llenon o en huerto. iguaquili. Tata. Tlotiquiki cuerpo, te chilicano ticahuato. Iwaneni kuikas. cuicas. Jesus Jesús o quili. María. Yeo mocoptiwitski, y hebreo. Raboni. Non tlastoli kistosneki tlamachti. Jesús okili. Amo porque ayemoni tlesko y Pero si o siquimilit no kniwa. Nitlezco no si A quien no igua no Iguano Dios. A quien María de Magdala, o quien Matil Titon momastisque. o quitac inteco, Iguaye o quimili no chini.